Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de la importancia que tiene hacerse una radiografía cuando sufrimos un esguince o una torcedura de tobillo. Por lo general, en un porcentaje elevado de veces, las torceduras de tobillo suelen ser girando la planta del pie hacia adentro. Cuando esto ocurre ponemos en tensión todo nuestro sistema cápsulo ligamentoso exterior y más en concreto el ligamento lateral externo. Este ligamento lateral externo se origina en el maleolo peronal, es decir, en la parte más externa o exterior de nuestro tobillo y según la porción del ligamento se va a insertar o bien en el astrálago o bien en el hueso calcáneo. Debido a su origen, al poner en tensión dicho ligamento, puede haber un arrancamiento de la punta del hueso del perone, por lo que ya no estaríamos hablando de un esguince, sino de una fractura del perone. Otra razón por la que hay que hacer una radiografía cuando nos hacemos un esguince del ligamento lateral externo, es porque al torcernos el tobillo hacia adentro, apoyaremos gran parte de nuestro peso en una gran prominencia ósea, como es la cola del quinto metatarsiano que además de proporcionarle un aumento de presión, estaríamos rotando sobre él, produciendo una fractura del mismo. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que es muy importante realizarnos una aerografía del tobillo cuando nos hacemos un esguince del ligamento lateral externo, debido a que es fundamental descartar la existencia de otras lesiones óseas.